Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos otra vez, este viernes tenemos una super invitada Vamos a ver ahora si se puede conectar, por alguna razón pues hemos tenido un poquitito de problema con la conexión Pero esperamos que en esta pues, ocasión ya se pueda incorporar nuestra invitada Unos segundos y veremos eh, a día. ella es Micaela y como les estaba contando tiene mucho que compartir Hola, hola Bienvenida, buenas tardes Micaela Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí. Estamos súper ansiosos de saber quién es Micaela. y eh, Que nos cuentes un poquito de usted, de cómo ha hecho tanto en tan poco tiempo. Bueno, mi nombre es Micaela. Yo soy de Elgin, Illinois. Y me encanta lo que hago desde que empecé hace un año y medio. Eh, yo empecé a vender avon porque con mi último embarazo era un embarazo de alto riesgo. Entonces, eh, tuve que estar en reposo absoluto por 15 semanas, entonces me estaba volviendo loca. Hablé con mi marido, le dije, ¿sabes qué? Yo pienso que voy a empezar a vender Avon Y me metí a YouTube, encontré unos videos y me anoté con la persona, la primera persona que apareció en YouTube en las redes sociales, me anoté con esa persona. Y desde ese momento empecé a vender Avon. Ok. Y de todas las compañías, ¿por qué Avon? Porque está hace muchos años. Okay. Y yo sé que era algo seguro. Ok. Bueno, como todas ustedes saben, les estaba comentando en los anuncios que he estado poniendo por la semana. Ella tiene mucha experiencia con ventas en línea. Espero que le hagan muchas preguntas porque para eso ella está aquí para compartirnos. Y, este, bueno, ¿qué le parece si comenzamos con todo lo que tienes que compartir, Micaela? Dale, perfecto. Bueno, una de las cosas que yo siempre recomiendo a la gente que quieren vender en las redes sociales es que no le tengan miedo. Eh, todas las redes sociales tienen su propio algoritmo. La persona que no sabe lo que es un algoritmo es como un, un tipo de herramienta que en Facebook, Instagram, se basa, depende de los likes, de los shares, de cuando uno comenta. Entonces para que, su, para que sea lo que usted haya postado es, aparezca arriba de todo. Lo importante de esto es que seguro que le has pasado a muchas de ustedes, es que tienen muchos amigos, pero solamente ven ciertas cosas de ciertas personas. Eso es porque Facebook quiere que ustedes tengan contacto con la mayoría de las personas. Entonces, por ejemplo, si ustedes siempre tienen contacto con tu prima, con tu abuelita, con tu mamá, es lo único que vas a ver. Entonces, yo siempre recomiendo a todos que cada día te comuniques por lo menos con cinco personas. Vayas a tu lista de amigos y busques a cinco personas y le digas, hola, ¿cómo estás? O le gusta aunque le guste tu foto o coméntale una foto. Una vez que vos hagas eso, automáticamente a esa persona le va a salir tus cosas. Entonces así es cuando uno tiene más clientes, porque uno dice, oh, pero tengo 800 amigos, si todos los 800 me comprarían, estaría rica, pero no es porque esos amigos no están viendo tus cosas, entonces a veces es importante hasta poner eh, algún posteo que sea como, que traiga como que la gente empiece a conversar bajo ese posteo, una vez que tú digas, oh, qué blusa me pongo, o te gusta mi pelo así, o así? puede ser de cualquier cosa y la gente empieza a opinar, el próximo tendría que ser algo de abón y ahí toda esa gente que estaba hablando de tu pelo, lo van a ver automáticamente. Wow, yo estaba siguiéndote, es impresionante que tienes tu Instagram, eh, son más de 3 mil seguidores, así que si ustedes todavía no siguen a Micaela, comiencen a seguir, porque realmente eh, se aprende de mucho y a mí me encantan los posts de niños, de familia y de todo lo que tú haces, pero eh, en Refes te hicieron esta pregunta, Micaela, cuando hay un comentario en un post que tú realizas, ¿cómo conviertes ese comentario en una venta en línea? Yo lo que hago es mandarle un mensaje personal y le digo, sea la persona que sea, le agradezco por haberme, o sea, le digo muchas gracias por support, o sea, support mi negocio, o sea, por todo esto, eh, ¿te gustaría saber más de este labial? O le puedo decir, ¿nunca escuchaste de hablar de avon, Me encantaría que lo pruebes y cosas así. Yo generalmente con las personas que son tercas y no quieren probar cosas, o oh, no abones para viejitos o abon esto. Siempre trato de mandarles un paquete, ¿me entendés? Con cositas, sea un labial, sea un, un seampo de una crema, porque una vez que ellos lo prueben, ahí es cuando realmente se sorprende del producto que tenemos y dice, oh, wow, yo no sabía que Avon tenía esto, no sabía que traía lo otro. Y automáticamente se convierten en tus clientes porque la verdad que tenemos productos buenos y la gente no se da cuenta de eso. Exactamente, Este y ¿cómo se puede ser un vendedor sin ser demasiado vendido el comercial? Yo generalmente lo que hago es siempre postear de mi vida. Si vos te pones a pensar desde chiquitita, estamos mirando novelas, o qué está pasando en las noticias, porque nos gusta saber qué está pasando ahí. Entonces, yo generalmente, si vos me pedís en Instagram, y yo quiero ver quién sos, y veo que tenés puras cosas de Avon o de Herbalife, yo no te voy a seguir porque no sé quién eres, solamente estás posteando del negocio, entonces la gente le gusta saber quién sos, por qué lo haces, la foto de tus niños, la foto de tus perros, la foto de lo que comiste hoy, así es ahora en las redes sociales, quieren saber todo, y después ahí contar, sacarte una foto, y no necesariamente siempre decir la palabra bon, pero... Ellos te están viendo todo el tiempo, parece que no, porque a veces una se pone triste, o oh, a nadie le gustó este comentario, o a nadie vio esto, pero la gente te está viendo todo el tiempo, eventualmente va a decir, o sea, esta chica hace más de un año está en su casa trabajando, yo quiero saber qué está haciendo. ¡Wow! Para todas las que están este, recién comenzando a conectarse, bienvenidas a todas. Tenemos a Micaela con nosotros el día de hoy y les quiero comentar que ella en los primeros seis meses, si no me equivoco, de su carrera con Avon, logró llegar al Club del Presidente con ventas en línea. Cuéntenos acerca de esa aventura. Eh, yo honestamente a toda la gente no le doy mucha opción de comprar conmigo. En este momento yo tengo... 100% todos ventas en línea y solamente tengo las personas que yo le ordeno, es de un asilo cerca de mi casa, eh, que ellos son los únicos que, que yo les ordeno y les llevo sus cosas. Uh, pero lo que me gusta hacer mucho es muchos eh, regalos. Eh, digo, siempre hago posteos que en este mes si me compras eh, vamos a poner tu nombre en una rifa y a la gente le gustan las cosas gratis, la gente le gusta ganar eso, oh yo voy a comprar algo porque quiero hacer esto, quiero ganarme lo otro. Eh, lo que sí me salió muy bien que fue para ganarme el viaje a Los Cabos era que cada persona que me ordenara en un mes yo iba a poner un producto en una bolsa. Entonces, al final del mes, eh, toda esa bolsa sí le va a ganar una sola persona. Así que había como 15 productos en esa bolsa. Compré también una bolsa de abón bien bonita. Y, y la gente le gusta esas cosas. Aunque sea una A-Bucks, a nosotras no sale, ¿qué? ¿Qué? 6, 7 dólares a veces. Y, y que se lo ganen y es la emoción. ¿Y después qué pasa? Cuando vos se la envías o se la das, te van a volver a comprar. ¡Guau! Wow, eso me encantó. Una bolsa sorpresa donde cada semana... ¿Va poniendo un producto gratis y lo entrega al final del mes, si no me equivoco? Eh, claro, por ejemplo, por cada orden es un producto gratis. Y al final del mes todas esas personas entran en una rifa y una sola persona gana toda la bolsa con todos los productos. A tomar nota, chicas, porque estas ideas están buenísimas. Y, Micaela, eh, mito o realidad, eh, ¿quiénes compran más? ¿Los clientes de habla inglés o los clientes mix español-inglés? ¿Quién es el cliente preferido? Compran mucho los que hablan inglés en línea. porque Te voy a decir, porque nosotros, yo me incluyo, somos muy temerosos, dudosos, ay, si no me gusta, ay, si esto, el americano viene directamente y te dice, oh, ¿qué es esto? Me gusta, lo compro no anda con muchas vueltas, a nosotras nos gusta probar y a ver si me queda bien, si me queda mal, pero para siempre cerrar esos tipos de negocios, de, o sea, de esas ventas, yo siempre les digo, si no te gusta, los podemos devolver, y yo me incluyo como diciendo, yo te puedo ayudar a devolverlo, y ahí es cuando el hispano dice, ¿sabes qué? Entonces sí, si se puede devolverlo, lo compro. Muchas veces no lo devuelven, obviamente, porque les termina gustando, pero eso es muy importante, dejarles saber que ellos lo pueden regresar si no les gusta. Wow, siempre es bueno mencionar la garantía de satisfacción, ¿verdad? Me encanta claro. eso. El último, el último video que estaba viendo, este tuyo, estás, estás mostrando lo que es el cuidado de la piel con la línea Hydrofusion. ¿Qué resultado uh -huh. estás teniendo con ese producto, Micaela? Mucho, a mí me encanta, me encanta la Hydrofusion, yo siempre le digo a todos. Eh, eh, so, era una persona que no usaba nada de cremas, nada, porque se me olvidaba honestamente pero ahora que empecé con Avon, mi marido me dice, tenés que empezar a usarlo, porque la gente tiene que empezar a ver tus cambios. <risa> así que ahora estoy con ese Hydrofusion, me encanta, para las chicas que tienen la piel así como reseca, ni siquiera, o sea, necesitan humectar la piel, es, esa línea es mi favorita, me encanta. Si pudiéramos establecer un, una diferencia de plataformas, eh, ¿cuál es tu favorita? ¿Facebook o Instagram? Eh, el Facebook me gusta más porque tengo eh, chance de, de crear otro tipo de relación con los clientes. El Instagram es mucho, muchas fotos, eh, no tenés mucho, mucha relación con esa persona. Pero en el Facebook eh, es una de mis favoritas porque puedo entrar a ver quién sos y conversar con vos de cualquier cosa y, y hacernos amigas, o sea, no solamente porque te quiero vender algo. <risa> eh, en, en el proceso de crecimiento en ventas ¿Cuál ha sido la parte más difícil De, de, de, de establecer su presencia en línea? Eh, yo pienso que es estando activa Honestamente cuando uno está en las redes sociales tenés que estar activa aunque estés ocupada Entonces lo que yo trato de hacer mucho Es organizar eh, mis posteos o sea, digo, le pongo una alarma en el teléfono y digo que okay, a la una voy a postear sobre la niña. A las tres voy a postear sobre el abón y así, ¿me entendés? Porque si, no, si vos no estás en Facebook en todo el día, lo que va a pasar es que durante los dos, tres días la gente no va a ver lo que estás haciendo. Entonces vos por ahí, hoy no estás en Facebook, pero mañana decidís postear un video o lo que sea y la gente no lo va a ver porque no estuviste activa ayer. Entonces, eh, para esas personas que están ocupadas todo el tiempo... Eh, prepárense, anótense en, eh, las horas más o menos que es más famosa que la gente está en Facebook, porque depende de los días y depende de las horas, es cuando la gente se mete al Facebook, entonces ustedes anótense en esos días y esas horas, entonces digamos el viernes a las seis entra más personas, vamos a postear sobre esto, a las tres vamos a postear, entonces como que si te organizas se te va a hacer más fácil, yo estaba revisando algunos de los posts que tú haces, de los quiz y de los cuál es tu matitud. ¿Qué, qué, qué respuesta tienes cuando los posteas? ¿Hay, ¿Hay este compromiso de las personas a seguirte? ¿Te opinan en esos posts? Sí. A la gente hoy en día, más como dicen los millennials, le encantan los juez. Entonces cualquier cosa, hasta uno está ahí mirando en el teléfono y sale, no sé, ¿cuál es tu color de pelo favorito? Oh, quiero ver. Entonces a la gente le gusta mucho y como no tiene necesidad de comprar el producto, entonces lo, se meten, lo hacen, lo comparten y, y siempre eso es muy importante, pedirle a todos tus amigos, a todos tus seguidores que compartan tus cosas porque así es cuando otras personas van a poder verte y ver esas cosas. Eso también hago mucho yo, yo re, hago muchas como rifas, entonces pido, pregunto, ¿quién quiere algo gratis? Las personas que me digan, les pido que compartan mi, mi libro en su muro, ellos, o sea, escribiendo, o Micaela eh, eh, le gustaría compartir, y, y las meto en una rifa y después alguien se gana algo. Cuando, cuando estábamos platicando antes de esta presentación, Micaela, tú mencionaste algo muy curioso y es que, que a medida que vas creciendo tu lista de clientes, vas formando un club de los VIP. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? Sí, sí. Mi club de VIP uh, lo hice en Facebook. Es uno de los grupos. Ustedes pueden elegir si quieren público, privado, cerrado. Yo lo tengo público porque me gustaría que todo el mundo me vea. Entonces ahí yo meto a todos mis clientes y los mantengo informados eh, con eh, productos, a veces voy en vivo y hablo sobre el catálogo, les muestro, o sea, qué está en oferta, qué no está en oferta, y trato de usar mucho también el Avon esa herramienta súper buena eh, para la gente que no tiene tiempo, a veces puedes eh, poner, o sea, eh, en el schedule por todo tres meses, si quieres, o sea, te sientas una noche y sí es trabajo, pero por lo menos por tres meses no vas a estar, o sea, preocupada de que no posteaste o si posteaste. Así que esa herramienta está buenísima para que mantener a tus clientes, o sea, activos y, y, y hazles juegos y esas cosas para que ellos tengan, o sea, que se emocionen de estar ahí que no todo el tiempo vean venta, venta, venta, venta. Exacto, bueno, antes de continuar, déjame contarte que Ivete de Puerto Rico te manda saludos, Alicia Sánchez, están muchísimas otras chicas que están pendientes de ti, te mandan muchos corazoncitos y saludos, así que, pues ya sabes, te están viendo, y bueno, para continuar, Micaela, este, cuéntanos cuál es tu proyección, eh, ya que ya llegaste al Club del Presidente, eh, si tienes algún mínimo de venta, eh, si tienes alguna estrategia de venta en línea, ¿cómo lo desarrollas? Eh, yo realmente no me, eh, trato de ponerme, eh, o sea, los goals, eh, las metas cortitas, porque si no como que yo personalmente como que me frustro mucho si pienso que voy a llegar a hacer hasta el año que viene o cosas así. Yo so, trato de mantener eh, mis metas muy cortitas. Y digo, ¿sabes qué? De dos semanas o de mes en mes y, y me si yo me pongo esa meta, yo realmente la cumplo, porque así soy yo. Eh, siempre trato de, de hacer el seguimiento con las personas. Por ejemplo, hoy viernes, antes de, de la orden, siempre me contacto con todas esas personas que he hablado estas últimas dos semanas, y les dejo saber que hoy es su último día para meter su orden en línea, porque si no, a mí no me cuenta. Porque como el, el, en línea cuenta después, entonces siempre trato de de motivarlas y decirle, oh, por ejemplo, este esta oferta no sé cuándo va a terminar, solo necesitas agarrarla lo más pronto posible, y, okay. y ahí ellas, esa urgencia, ahí es cuando ellas digan, ok, yo sí quiero hacerlo, cuando sienten esa urgencia, porque todos lo hacemos también. Wow, entonces ahora esto estoy entendiendo por qué dices en tu video, no me pregunten cuándo termina porque no sé, aprovechen. Wow, me, me encantó, me encantó. Y siendo madre de familia de tres chiquititos, porque están pequeñitos los niños, ¿de dónde sacas tiempo para estarte posteando, estar organizando? Cuéntanos un poquito de eso. Eh, como yo mencioné antes, eh, me gusta mucho el yo son so, Una vez que los niños eh, están durmiendo, la bebé está eh, tomando la siesta, eh, ahí yo me siento y empiezo a o sea, a poner, eh, ¿cómo se dice schedule? O sea, schedule todos ¿El los program? posts. Claro, el programa de Iván Sosho, programar mm -hmm. todos los que voy a poner durante dos semanas o durante la semana. Y, y eso a mí me da, porque uno también lo puede poner en su grupo de Facebook, lo puede poner en su, Insta, en, en su grupo, en su Pinterest y, ¿qué más? Y en el business page de ustedes. Entonces, eh Puedes ponerlo en diferentes o en los tres al mismo tiempo. Eh, y te da mucho más libertad. Si uno ya tiene todo eso organizado durante la semana, te, va, te da más libertad de hacer lo que tengas que hacer en casa. Y después el Facebook normal de uno que quiere poner de su vida normal, ahí yo trato de ponerlo, o sea, en el, una alarma en el teléfono, hora de postear, o y trato de, de hacerlo cada tres, cuatro horas. Como para que la gente realmente sepa que estoy ahí, pero ya tengo en mente lo que voy a postear para no, no estresarme tanto. Wow, y eso es excelente, un excelente tip, porque muchas veces uno está en el momento, no sabe qué poner o qué pensar, y mientras uno se organiza, como lo mencionan, eh, vale mucho la pena ponerlo en práctica. Ahora, si hablamos de este súper incentivo, dame cinco en línea, ¿qué provecho le has tomado? Mucho. <risa> ¿Podrías hablarnos de eso? Um, lo que yo trato de hacer, como siempre dije, eh, trato de tener eh, nuevos clientes eh, por decirles uh, en tu compra de 50 dólares eh, te voy a regalar un producto. Eh, lo que trato de hacer mucho, que me ha funcionado también, es que me meto en Facebook y veo de quién es su cumpleaños, y una vez que es el cumpleaños de alguien, le mando un mensaje y le digo que con su compra eh, de 50 dólares le enviaré un regalo, o con su compra de 50 dólares va a recibir cinco dólares cashback, que o sea, para una cinco dólares no es mucho, pero porque lo necesita para la iniciativa, entonces como uh -huh. que uno devuelve esos cinco dólares y a la gente le gusta, como siempre le gustan los cupones y esas cosas, entonces tratan de, de hacer esa orden de 50 dólares. Uh -huh. Wow. Yeah. entonces quiere decir que tienes muchísimos, dame 5 en línea, muchos bonos. Este, no te voy a preguntar cuánto has ganado, pero sí te creo que mucho. Este, y ahora, si tomamos eh, la parte de liderazgo, porque cuando hablamos a veces de venta en línea, a veces también forzosamente tenemos que incluir lo que es la oportunidad para otras personas. ¿Qué provecho le estás tomando este, con respecto a eso? Eh, yo le tomo mucho provecho porque, como yo te contaba antes, me gusta mucho compartir de, de mi vida privada. Y lo que Avon ha logrado, eh, o sea, que yo pueda quedarme en casa con los niños. Entonces, muchas veces no trato de, de nombrar a la compañía, pero sí les dejo saber a mi público lo que estoy haciendo. Y gracias a eso, que tengo la oportunidad de estar con los tres niños acá en la casa, porque con nosotros dos niños eh, siempre trabaja, trabajaba, o sea, siempre se quedan con la abuela, pero no es lo mismo. Entonces... Tal vez poste una foto mía y de mi hija y diga, eh, gracias a lo que estoy haciendo, estoy estoy haciendo este momento con ella. Y ahí cuando la gente realmente eh, se da cuenta y dice, oh, yo también quiero hacer eso, porque, porque ella puede quedarse en su casa. Así y es. generalmente eso sucede en los lunes, porque la gente no quiere regresar a trabajar los lunes. <risa> Entonces, ese día tienen que postear sobre eso, porque ahí es cuando cuando por ahí a las 8 de la mañana se están levantando y están, quedando, están tratando de irse a trabajar, y están de mal humor, ahí poste algo así para que les rompa el corazón y diga, ay, yo quiero hacer esto porque no quiero ir a trabajar. <risa> Fíjate que cuando yo me estaba, cuando te estaba entrevistando, este me causó risa y cuando, los últimos comentarios que estábamos haciendo de que Tú quieres eh, aprender la forma tradicional y yo me muero por aprender la forma digital. Y bueno, mira, en realidad es un rompecabezas que tenemos este, ahorita queriendo identificar en qué somos buenas, ¿verdad? Y me encanta este, que las que la jovencitas como tú estén interesadas en cómo lo hacíamos en el pasado, esto del negocio. Y, pero bueno, vamos a seguir platicando de eso, así que no te preocupes, va a haber entrenamiento. <risa> Entonces, eh, ahora, este, cuando... En el momento que decides formar tu equipo ahorita de personas, porque de eso estábamos hablando, este, ¿cuál sería tu, la guía que tú emplearías para dirigir a una nueva que esté abajo de ti para que comience a vender en línea y crecer de la misma manera que lo estás haciendo tú? Bueno, lo primero que yo les aconsejo es que hagan un grupo eh, de VIP en Facebook. Uh, la mayoría de las personas eh, cuando empiezan le da pena poner eh, cosas en su Facebook normal. Entonces, lo que yo trato de decirles es que organicen su grupo y ahí inviten a todas sus amigas mujeres. Entonces, ese grupo va a ser basado a todo sobre Avon si esa persona no quiere poner nada en su Facebook normal. Entonces, al, al tener a todas sus amigas en ese grupo, es como más fácil para ellas compartir lo, que, o sea, lo, lo nuevo, las ofertas y esas cosas. Eh, también se puede hacer eh, muchos eh, juegos, por ejemplo, que hacer una rifa, otra vez a mí me encantan las rifas, que por ejemplo, cada tres personas que una amiga entre al grupo, eh, tienen una, o sea, una, un ticket para la rifa. Entonces, se está expandiendo más porque tus amigas también están invitando amigas que tú nunca hubieses, o sea, conectado con esas personas. Exacto. Uh -huh. wow. Así que es muy importante eso de hacer los grupos porque, eh, por alguna razón, mucha gente le da pena compartir, eh, pero yo, en mi forma personal, yo pienso que está bien porque como yo siento que, que la gente debería saber lo que hace y no darte pena, porque esto es un trabajo, esto es lo que hacemos nosotras. No es que yo me acuesto en mi cama y digo, ay, que lleguen las órdenes y ya. No, ojalá. Estás todo el tiempo conectando, todo el tiempo buscando ese hashtag que funcione, ese, ¿me entendés? O sea, esa foto que le llame la atención a la gente. Entonces... Lo que también trato de hacer mucho es, por ejemplo, hoy me puse linda, hoy me tomo 50 fotos y las dejo ahí por, para usarla en el futuro. Para el día que esté toda fodonga, la pueda poner esa. <ríe> Porque no todo el día me veo así, ¿me entiendes? Entonces eso es importante. Si una se pone linda hoy, se puede cambiar la blusa y tomarse varias fotos y ya que quede en el teléfono para que ya esté listo para postear. Exactamente, bueno, yo últimamente he estado tomando ventaja de todos esos consejos también, porque si te has fijado, en los últimos dos posts que, que he hecho, eh, ya me he tomado foto con joyería y toda la cosa, entonces le digo a mi esposo, mientras aprendo a hablar en público acerca de productos, pues voy a proyectar, ¿verdad? Realmente es un reto, Micaela, no es fácil eh, establecerse su presencia online, pero este, si te encontraras en tu grupo y te inscribes una persona que ya no es milenio, sino que se pasa de milenio, este, ¿cómo le explicarías que le tome ventaja a la social media? ¿Qué le dirías? Eh, tengo muchas personas así ya. Okay. Eh, entonces, de a poquito esas personas se van a ir almoldando a lo que es eh, las uh -huh. redes sociales. Eh, es difícil, honestamente cuando uno no sabe mucho pero yo siempre les digo que, que si quieren copiarse de mis cosas que las copien que si quieren compartir mis cosas que la compartan pero que se aseguren de poner su su website no la mía porque no quiero que me anden comprando a mí uh -huh. eh, o sea está bien pero no, se, no, no, no es sé eh, pero hay mucha gente que le cuesta le cuesta y eso es entendible eh, yo en este momento me considero una social media nerd porque literalmente siempre estoy tratando de aprender y como te digo, qué hashtag hay que poner, qué hashtag no hay que poner. Y es todo un tema, ¿me entendés? Entonces, para esas personas que no están acostumbradas, eh, yo pienso que tal vez tendrían que empezar con el grupo, eh, paso a paso, con sacarse una foto con alguna, eh, o sea, rímel o sacarse una foto con el catálogo en mano, eh, yo sé que a la gente le pone nerviosa ir en vivo, pero lo que podrían hacer es hacer un video en el teléfono y después subirlo, porque el video después uno lo puede borrar si no le gusta. Al principio no te va a gustar, pero después te acostumbras. Yo de la manera que pensé, dije, todo el mundo me conoce eso, ¿por qué me va a dar pena ir live? O sea, a veces voy live con todos los niños, así como, no sé. Sí, a mí me encantó cuando me dijiste, pero que están mis niños, pues es... Es real, pues, o sea, no, no no estamos fingiendo una presentación, ¿verdad? Ahora, hablando de claro. es bien importante. Hay una en Google, eh, pueden buscar lo que son los mejores hashtags para negocio. Entonces, y se van buscando por categoría. Al menos, uh -huh. este eh, eh, ahora, lo conveniente de un hashtag, eh, Micaela, eh, que es porque hay muchísimos hashtags. Y hablando de eso, eh, ¿cuál, eh, cómo, usted, ¿cómo tú escoges uno que se dirija específicamente a ti? ¿Hay que crearlo directamente individual o se utiliza cualquier otro que han utilizado anteriormente? Eh, yo utilizo que han utilizado anteriormente y trato de, cuando uno postea algo en, en Instagram más que nada, ustedes pueden ver eh, cómo llegó esa gente a tu muro del Instagram, sea por el hashtag, sean por amigos o sean por otras cosas. Y generalmente cuando uno le hace clic, o sea, cuando uno toca el hashtag, ve, o sea, cuántas personas están siguiéndose hashtag y si es muy popular. Eh, generalmente, como yo digo, es todo un un estudio más que nada y yo trato de, de meter, o sea de tener en mis notas del teléfono todos los famo o sea, los hashtags que son súper buenos, eh, bajo, por ejemplo, posteo de Abón, eh, posteo de mamá, entonces tengo diferentes hashtags para todos y, y cuando subo la foto trato de copiar todos esos y los pongo. General, eh, en Instagram puedes eh, llegar hasta 30 hashtags. Y son, para mí son súper importantes porque he tenido contacto con gente que nunca hubiese tenido si no hubiese sido con esos hashtags. Ok. ¿Y, y, qué, ¿Y qué le podemos decir a las personas que postean y no reciben likes? Porque yo he escuchado a muchísimas personas que dicen, posteo, posteo, posteo, pero nadie me le da like. Entonces, bueno, es lógico que si todas vendemos Avon, nadie le va a dar like porque todo el mundo vende Avon. Pero, este, ¿qué tan importante es un like más que un comentario, Micael? Eh, ¿Estamos hablando en Instagram o en Facebook? Ah, podría ser en los dos, porque en Instagram tú sabes de qué es para seguidores, pero si estamos hablando de Facebook, ¿sabes que es para compra o seguidor también? Claro. Bueno, eh, en mi caso, a mí realmente no me, no me pone tan mal el tema de que nadie le guste, porque en, yo de la manera que pienso es que la gente está ocupada, eventualmente se va a meter a verlo, eh trato de compartirlo otra vez. Si nadie lo vio o si nadie le dio un like, lo trato de compartir a, otro, a otra hora, porque tal vez a esa hora no había nadie en el Facebook. Y también, como había mencionado antes, es muy importante que, aunque sea literalmente cinco, cinco personas al día, que vos trates de conectarte con ellos. Una vez que le mandes un mensajito por el, por el Messenger, ya te va a aparecer todo de esa persona y esa persona va a ver todo tuyo. Entonces, por ejemplo, cuando vos te haces amiga de alguien, eh, generalmente se te llega por el Messenger y te dice, tal persona aceptó tu solicitud, ahí le dices, muchas gracias por conectarnos, eh, cómo te va, o lo que sea. Apenas tú hablas con esa persona, a esa persona le va a empezar a aparecer todo lo que tú postees. Entonces, tal vez es por esa razón que nadie te da like ni nada de eso, porque si solamente tenés las, mism las mismas personas constantemente viendo tus cosas, no estás, o sea, no estás llegando más allá de donde tú quieres llegar. Entonces tu consejo sería buscar más amistades, ¿verdad? No solamente esperar es que lo busquen. Claro, buscar más amistades y si no, empezar a, a, a tener o sea, esa conexión con las amistades que ya tienes. Porque tal vez hay gente ahí que por ahí te olvidaste que tenés. Cuando una vez uno va a los amigos, ahí está toda la lista. Y ahí vas a decir, oh, mira, está Ana aquí. Hace mucho que no hablo con Ana. Entonces, esa Ana estuvo muy activa, pero tú no la has visto porque no has hablado con esa persona. Entonces, okay. una vez que ya empiezas otra vez a, a hacer esa conexión, ahí es cuando Ana va a empezar a ver tus cosas. ¡Wow! Chicas, espero que estén tomando nota las que se dedican a, a, a promover, ¿verdad? Más que todo, ahorita la tienda en línea. Y ahora, cuando Avon nos dice, eh, ¿ves que ahora está un, una nueva forma de promover la, la tienda? Cuando abres el teléfono, está tu Square. Ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué ventaja le estás tomando a ese cuadrito ahorita? Eh, la ventaja de que, por ejemplo, hoy en la noche salgo con mis amigas y uh -huh. nadie tiene el libro, entonces como que ¡oh, pum! Aquí tienes. Ya, rápido lo van a escanear. Eh, y, y donde sea que estés, es mucho más fácil eh, que la gente escanee porque, o sea, hay, yo en mi caso no tengo muchas personas que quieran el libro en sí. Uh, pero, por ejemplo, como yo, me gustaría tener un teléfono más rápido porque con los niños me lo van a romper, lo van a escribir o lo que sea. Entonces, yo para mí es más fácil tener el teléfono. Eh... Yo de ese cuadradito me encanta hoy. A, a, a todos les muestro lo que tengo, así que hasta te juro que pensé hacérmelo para el carro, para que ellos vayan, o sea, la gente que esté pasando, que pin y ya, tengan lo tengan su teléfono. Exacto, y hay que promover mucho este la aplicación para leerlo, el... el... Este, el Square, porque si no tiene la aplicación tampoco se puede leer, ¿verdad? Hay que promover, claro. una cosa va con la otra también. La verdad es que Avon nos está equipando mucho con muchas herramientas, este Micaela, yo no dudo que, no, que, que hayas dejado de agarrar esas clases de, de Avon Social y de toda la Avon U también, así que este ¿quieres de, de darle un consejo más a las chicas que te están viendo, como te digo, eh, algo más que quieras compartir? Um, no, que no le tengan miedo a las redes sociales, acuérdense que toda la gente que está ahí con ustedes son sus amigos, las conocen de una u otra u otra manera, eh, sean ustedes, eh, diviértanse en haciendo esto, porque cuando la gente las, las ve contenta y diciendo, ay, mira lo que corre, mira lo que me llegó... Eh, a ellos ahí es cuando uno llama la atención. Sean positivas todo el tiempo, a la gente atrae la posibilidad, o sea, la que seas positiva. Si uno es negativo y dice, ay, hoy estoy de mal humor, es como que, ay, esta ya no quiero seguirla. Porque así es. Entonces uno siempre tiene que estar positivo. Acuérdense que, que o sea, su muro es como tu currículum. Todo el mundo va a entrar ahí a ver quién eres, a ver quién sos, a ver si estás contenta, si estás casada, así es. Así que siempre cosas positivas, eh, frases positivas, y, y que se diviertan, que se diviertan haciendo esto, porque es una posibilidad súper, súper chévere que, que estamos acá todas haciendo esto al mismo tiempo. Bueno, te, te mando, te sigue mandando muchos saludos. Este También, antes de irnos, te quería hacer esta pregunta. ¿Qué te pareció haber participado en Repes como un speaker? Se me estaba pasando preguntarte eso. A mí me encantó, la verdad que cuando cuando me, me llamaron me sentí muy muy contenta, orgullosa porque eh, al principio como que me dio un miedito, pero dije no, sabes qué, vamos a hacerlo porque es, o sea, para ayudar a todas ustedes y la verdad que a mí me encanta, yo tengo muchas veces que la gente me dice, ay, ah, pero es que te ves tan mala, o, pero no a veces soy muy seria, eso sí, pero si ustedes me, usted me mandan mensajes, yo les, yo les escribo, yo les respondo, yo les ayudo en todo, eh, y la verdad que me encantó, me encantó, es un gran orgullo, y también que vos me hayas invitado a esto, me sentí súper, súper contenta, la verdad, muchas gracias. <risa> Muchas gracias a ti, realmente todas a nivel nacional te están viendo, como te digo, este, tu fan número uno fue Alicia, y ahí me está viendo Alicia también, saluditos Alicia, y este, y por eso es que soy muy preguntona, porque me dice, pregúntale de todo, me dice, es aquí estoy yo de obediente, así que este, te doy muchísimas las gracias por habernos acompañado, deseo muchísimos éxitos de aquí para allá, más ventas en línea, y que pues nosotros pongamos en práctica todo lo que nos has enseñado, Micaela. Ok, muchas gracias. Gracias a todas, chicas, por conectarse. Nos conectamos el otro viernes. Bye.